Hola profes, bienvenidos al curso de creación de vídeos educativos. En este tercer vídeo de la segunda sesión vamos a hacer una comparativa de los programas de presentaciones de que disponemos. Vamos a mostrar las similitudes que hay entre ellos para que veamos que realmente al final prácticamente es indiferente al que queramos utilizar. Deberemos utilizar aquel en el que tengamos una mayor destreza o que nos ofrezca las opciones que más nos interesen. Vamos a dividir el proceso de creación de nuestra presentación que posteriormente pasaremos a vídeo en cinco etapas. La primera de las cinco etapas será elegir una plantilla. Todos los programas de presentaciones disponen de un grupo de plantillas organizadas temáticamente de las que podemos disponer libremente. La elección de una plantilla es el primer paso y es especialmente interesante ya que definirá la imagen de fondo, el estilo de colores que tendrán eh, las diapositivas de la presentación y nos marcará un poco la ubicación de los objetos que podremos colocar en cada diapositiva. Todos los programas de presentaciones que tenemos disponibles muestran eh, un funcionamiento muy similar. Eh, Powerpoint tiene un buen número de plantillas que se pueden descargar libremente de internet. Impress de LibreOffice carece de un grupo de plantillas que se instalan por defecto con la aplicación y tenemos también que buscarlas por internet, solo que la búsqueda de las plantillas de Impress tienen que ser individualmente, no las tenemos agrupadas y categorizadas como en PowerPoint. Fokiuski eh, pues también dispone de un buen número de plantillas eh, organizadas temáticamente y hay en concreto un grupo dedicado a plantillas para presentaciones eh, de proyectos educativos. Prezi también tiene un buen número de plantillas, algunas de ellas también de temática educativa. emails y PAUTUN. Bueno, Powtoon se distingue del resto que es posiblemente el único que incluye muñecos y personajes con animación, lo cual lo hace muy indicado para presentaciones, para vídeos que vayan a visualizar chavales de corta edad. Porque son presentaciones muy llamativas. El defecto que tiene Pautun es que gran parte de esos caracteres que se, animados que se pueden utilizar son de pago. Bien, vamos con el segundo paso. Ya hemos elegido nuestra plantilla y ahora vamos a crear el primer contenedor de objetos, que es la diapositiva. Las diapositivas y la organización en diapositiva de todos los programas es exactamente la misma. Todos ellos... Tienen un clasificador de diapositivas prácticamente en la misma ubicación que nos muestra todas las diapositivas que forman nuestra presentación, nuestro vídeo. ¿Eh? En la misma ubicación y con las mismas características. Ese será el contenedor básico de los objetos que vamos a incluir en nuestra presentación, la diapositiva. Ya hemos elegido nuestra plantilla, ya hemos creado nuestro primer contenedor básico de objetos que es la diapositiva y vamos a incluir en la diapositiva aquellos objetos que queremos eh, presentar en nuestro vídeo para apoyar la explicación que vamos a dar. Todos los programas nuevamente muestran eh, un funcionamiento muy similar. El PowerPoint que es el precursor de lo que respecta a programas de presentaciones pues tiene una barra con todo tipo de objetos que podemos insertar en la diapositiva Impress exactamente igual ya que es una copia libre de powerpoint bueno a la hora de insertar objetos en los programas más actuales es donde marcamos un poco la diferencia con respecto a los programas de presentación clásicos los programas de presentación actuales tienen mayor riqueza en los contenidos de objetos que podemos insertar en nuestras diapositivas eh, fokyuki tiene un gran, un amplio rango de objetos Prezi también, no solo eh, tiene eh, un grupo bastante extenso de objetos sino que además dependiendo del fondo que hayamos elegido para nuestra presentación pues nos presenta esos objetos con un fondo de un color similar Imaze que presenta un gran número de objetos en la opción de formas y por último Powtoon que como ya he comentado pues es especialmente rico en lo que respecta a caracteres animados pero como ya he dicho también el número de caracteres animados gratuito es muy limitado. Bien, el cuarto paso ya hemos elegido la plantilla, ya hemos creado un contenedor de objetos y ya hemos insertado objetos en nuestra diapositiva para que nuestra presentación, nuestro vídeo resulte más llamativo ...vamos a animar esos objetos que tenemos en la diapositiva. En PowerPoint... Eh, ...tiene un panel de animación... ...nos permite animar cada uno de los objetos... ...y organizarlo en una línea temporal. IMPRES hace prácticamente lo mismo. Animación individualizada para cada objeto... ...y organización en una línea temporal... ...para que la aparición y la animación... sigan un determinado orden... Focusky es muy similar a PowerPoint y IMPRESS. Cada uno de los objetos que hay en la diapositiva lo podemos animar por separado. Prezi sí, aquí marca una diferencia bastante importante y es que eh, los objetos no pertenecen en concreto o no los insertamos dentro de una diapositiva, sino que cada objeto puede pasar a ser como una diapositiva en sí. Emails es muy similar a los programas de presentaciones clásicos, solo que cuando estamos realizando la presentación también tenemos la opción de animar los objetos para que reaccionen al paso del ratón. Es lo que incorpora Emails eh, como novedoso. Y por último, Powtoon. Powtoon eh, incluye una línea temporal donde podemos ubicar la animación de cada uno de los objetos eh, al estilo PowerPoint. Pero en este caso, en Powtoon, la línea temporal de animación de cada diapositiva se muestra muy visualmente en la parte de abajo. Y como ya digo, eh, los caracteres animados tienen eh, unas animaciones propias que los permiten intercambiar unos por otros y hacerlos que interactúen de una manera distinta. Bien, y por último, el quinto paso. Eh, ya tenemos creada nuestra diapositiva con objetos insertados y hemos animado los objetos. Al crear nuestra segunda diapositiva podemos eh, hacer que el paso de la primera a la segunda diapositiva, es decir, la transición, se ejecute de una determinada manera. Eh, PowerPoint e Impress ofrecen una, una amplia gama de transiciones entre diapositivas muy similares Kewski tiene un funcionamiento muy parecido, pero también incluye la característica de Prezi, que es que nos permite definir eh, que la transición, aparte de ser de una determinada forma, también haga un desplazamiento eh, siguiendo una determinada ruta o path. Prezi, como ya he comentado, pues se eh, diferencia mucho del resto de eh, aplicaciones, de programas de presentación, en el sentido de que, eh, no sigue una secuencia de diapositivas para realizar la presentación sino que nos muestra un mapa conceptual en el que nosotros ubicamos objetos y diapositivas y luego nos permite definir el orden y el, la transición que va a haber de un objeto o de una diapositiva a otra siguiendo una determinada ruta en el mapa general que nos muestra desde el principio Y e me muestra pocas características ...para realizar las transiciones de una diapositiva a otra... ...pero el funcionamiento visual es muy similar al de Prezi... ...es decir, para pasar de una diapositiva a otra... ...hacemos un zoom hacia afuera... ...que nos permite hacer una visión más general... ...y luego hacemos un zoom de acercamiento... ...hacia la siguiente diapositiva. Y por último, pues esta Pautoon... ...permite que la presentación funcione... ...como una presentación clásica de diapositivas que eh, nos permite definir las transiciones de una diapositiva a otra o también permite el funcionamiento en modo cómic, es decir, en modo animación continua. Bueno, y eso es todo por este vídeo. Espero que os haya resultado clarificador. La conclusión que podéis sacar es que es independiente el programa de presentaciones que utilicéis para hacer vuestro vídeo. En principio eh, vamos a utilizar el que nos resulte más cómodo o el que nos resulte más intuitivo, puesto que todos incluyen las funcionalidades básicas. Una vez que tengamos realizada nuestra presentación vamos a pasarla al formato vídeo y con un programa de edición de vídeo vamos a añadir en música de fondo los cortes de audio y las grabaciones del profesor que hayamos realizado. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, por favor, eh, no dudéis en exponerlo en la parte inferior del canal de vídeo. Eh, recordad que tenemos abierto un hashtag en Twitter para que podáis compartir con el resto de compañeros eh, todas aquellas aportaciones que consideréis oportunas. Y os veo en el siguiente vídeo. Un saludo, profes.